Elisa. Primera parte. Comienza 1965. Capítulo 1. Un Paseo. Elisa se despertó antes del amanecer y aún con los ojos cerrados visualizó su deseo de ir hacia la laguna y llegar hasta ahí muy temprano por la mañana. Había tenido un fuerte deseo de caminar hacia ella y lo había postergado por varios meses. Ahora por fin lo había decidido esa mañana. Entonces, al fin resuelta, abrió los ojos y poco a poco se reincorporó. Al vivir en pleno bosque, el ambiente era muy fresco y frío, pero ella estaba acostumbrada y aún no disfrutaba. Un rebozo casi siempre era suficiente. Limpió su frente y rostro del pelo que cubría una parte de este e intentó peinar su pelo sutilmente con sus manos a tal fin de que le permitiera caminar con relativa comodidad y se erigió hacia el cuarto de baño. Tiempo después, salió totalmente bañada, con dos toallas, una rodeándole el cuerpo y otra sobre su cabeza. Entonces, se sentó frente a la ventana con vista a las montañas y después de haber descubierto su cabeza, tomó un peine y poco a poco comenzó a peinar su abultado cabello negro. Lentamente, el peine que tomaba su ondulada cabellera tomaba vida propia. Cada vez que subía el peine para volver a bajarlo, el pensamiento de ir hacia la laguna se impregnaba en su mente. Su mirada estaba vacía hacia lo lejos de las montañas y en su interior solo podía visualizar el azul, verde, cristalino del agua de la laguna. Apenas se deslumbraba una ligera luz anunciando el amanecer. Entonces Elisa al fin comenzó a vestirse y se puso las sandalias y después de tomar su rebozo gris se lo acomodó sobre su espalda y se ropó con él. Y no sin antes tomar una manzana del canasto sobre la mesa de la cocina salió de la cabaña. Su sencillo vestido tenía matices florales diminutos apenas perceptibles de tanto lavado. La tela delgada pero firme Casi no detenía la ligera brisa que aún llegaba a la piel Y no ofrecía ninguna resistencia Y ondulaba con vaivén con el movimiento de Elisa Y con el ligero aire aún casi helado Sus sandalias cómodas, a fuerza del uso Sí eran resistentes y se perdían en su color con sus pies Haciéndolos parecer casi desnudos Y entonces Elisa caminó atravesando unas cuantas cuadras del pueblo Tomando luego el camino hacia la laguna Esmeralda. Su movimiento silencioso, elegante y extrañamente salvaje, parecía ser cómplice de la penumbra. Se había cubierto ligeramente la cabeza con el rebozo, y su rostro moreno de rasgos indígenas, pero con matices hispanos, la hacía parecer aún más bella bajo aquella pequeña luz, que ya poco a poco perdía su timidez. Y comenzaba a presentarse. En verdad Elisa era una mujer muy bella, pero lo que le hacía parecer enigmática era su personalidad desenvuelta y ensimismada al mismo tiempo, ajena casi siempre a las reacciones que provocaba su presencia. Elisa siguió caminando dejando el pueblo y adentrándose por los senderos. Podía sentir la tierra húmeda y rojiza entre los dedos de sus pies, estaba muy acostumbrada a ver el verde del bosque, a pasar por riachuelos y a elegir caminos entre veredas que le parecía aquel paisaje lo más natural en su vida. Lentamente contempló el amanecer y atentamente apreció el cantar de las aves, el ladrar de los perros que de vez en cuando aparecían entre el camino, los animales de los prados y de las granjas y con determinación, paso a paso, Casi dos horas después de camino campestre y boscoso, llegó hasta la laguna Esmeralda.